En nuestra primera plataforma digital de la provincia, con más de medio millón de suscriptores al día.com.es. En el mundo entero también nos ven, por supuesto, ¿no? Así que ya estamos con nuestro primer invitado, un preconocedor de lo que tiene que ver con el taxismo, con el gremio de choferes, involucrado siempre por las mejoras de este rubro muy importante que nos moviliza a nivel de Quevedo, la provincia y el país. Así que le estamos dando la bienvenida a nuestro buen amigo involucrado con la Fuerza Amarilla, no Darwin Bajaña, más conocido como Zapatón. Y le digo por qué, porque hay mucha gente que no lo conoce por su nombre, pero sí por su apelativo que realmente es conocido acá en Quevedo y la provincia. Así que te damos la bienvenida, mi estimado Darwin, a través de día Noticias y aldía.com.es. Buenos días. Un gusto, Plutarco. A nuestro amigo que está también aquí en el panel, pues, un saludo especial para toda la Fuerza Amarilla, especialmente pues a todos los conductores profesionales y no profesionales, pues no, eh, al sindicato de chofer, a todos mis compañeros socios, activos y jubilados, un gusto, pues, y espero que hayan pasado una linda Navidad, pues y ahora estamos ya aquí a, al pie del cañón, de Ustedes y se acercan las elecciones de un gremio muy importante que lo representé hace algunos años como presidente de la Unión de Taxistas, pues y ahorita estoy a los ocho años de nuevo regresando pues a eh, representar a mis compañeros. 7 siete, siete y tres minutos, 7 y 3 minutos, le damos la bienvenida a nuestro invitado de hoy. Efectivamente hay vientos de elecciones, eh, queremos conocer un poco el, el proyecto. Entendemos que en los últimos tiempos también el tema de los, del taxista eh, ha venido creciendo, se ha venido form formalizando, se ha venido digitalizando, mejorando el servicio, pero ¿cuáles son esos retos que tiene eh, usted, eh, ante el gremio, ¿no?, que en este momento lo escucha. Bienvenido. Gracias. Verá, el taxismo, pues como siempre, usted en nuestra provincia, pues, Quevedo fue la pionera, mi cooperativa, en la que yo también represento como representante legal, pues, eh, es, fue la pionera del taxismo y damos servicio en tres cantones en la provincia de Los Ríos, que era Babahoyo, Quevedo y Buenafé, siempre estuvimos ahí, hasta que ya, pues, pues, todos vieron que el taxismo fue evolucionando, pues, y se fueron creando ya eh, cooperativas a nivel provincial. Al mismo tiempo, pues, estamos nosotros dándoles lo mejor para nuestra clientela, pues, siempre estamos este, renovando, pues, nuestras unidades, y al mismo tiempo, teniendo este, en cuenta, pues, que la tecnología ha ido superando, pues, entonces, tenemos ya el servicio de puerta a puerta, tenemos ya eh, por este, aplicativos que manejan los compañeros este, colaboradores, grupos que se le dan para qué, para que haya seguridad en, los, en nuestros clientes, para que ya no salgan a la calle, no sean asaltados y lo vamos a ver de puerta a puerta. Muy bien, 7 de la mañana, 4 minutos, 7 horas, 4 minutos en Al Día Noticias y también... <coughs> Nuestra plataforma al día.com. Darwin, eh, a sabiendas de la inseguridad que vivimos en la ciudad de Quevedo, y que menos ahorita no hemos escuchado que asaltan a los taxistas, que se le llevan en los carros, entre otras cosas, ¿cuál es el plan de trabajo que tiene enfocado Darwin Bajaña, conocedor eh, de este. de este inconveniente, que no solamente es en Quevedo, sabemos que es a nivel nacional, pero algo se está, haciendo, se está haciendo para unir y bajar por lo menos la incidencia de inseguridad que tienen ahora los amigos taxistas, que son los que realmente movilizan eh, y, y dinamizan la economía, sobre todo en estos días. Claro, por supuesto, Plutarco, mira, eh, un punto fundamental pues, primeramente la seguridad tenemos que coordinarla con los alcaldes y como ya se acercan las elecciones también para alcaldes, queremos este, enfocar, tenemos que conversar con la mejor opción que haya que nos dé seguridad. Porque aquí los señores, este, siempre los alcaldes, no le toman en cuenta esto de seguridad. Y eso es un punto fundamental. El otro punto fundamental en nuestro plan de trabajo tenemos un, eh, crear una plataforma para crear botones de pánico y rastreo satelital a todas las unidades para poderlas controlar y tratar de evitar los asaltos, los robos, los secuestros de las unidades, de los colaboradores, de los socios y tratar de evitar o bajar el, el índice de inseguridad que tenemos en nuestras unidades. Había un tema, había un tema pendiente 7 y 7, 7 y 7 de la mañana, estamos en vivo a través de la 104.3 FM Gran Voz Radio y la plataforma de diario El Día. A propósito, Darwin, había un tema pendiente que habíamos nosotros dialogado eh, con el gremio, con algunos compañeros taxistas, ellos mencionaban que el sistema, los dispositivos, las cámaras de videovigilancia que se conectaban con el EQ911, unas tienen, otras no tienen, se caducó parece el contrato, el servicio ya está en, ya se ha dañado básicamente, no se ha renovado. ¿Cómo está ese tema? Porque ese proyecto ayudó mucho, incluso se logró identificar a criminales que operaban y trataron pues de agredir contra los taxistas y a, gracias a esa cámara se lograba identificar. ¿Cómo está eso? Porque actualmente conocemos extraoficial que el servicio ya prácticamente se ha dañado. Bueno, el año 2012, 2013, en, la, en, el, en ese tiempo fui presidente de la Unión de Taxis de los Ríos y yo fui la persona que estuvo al frente de este sistema de, que nos dio el gobierno en ese entonces con la ANT para seguridad de nuestros colaboradores, de nuestros socios de las unidades y al mismo tiempo de las personas que estaban eh, haciendo uso de, de nuestro servicio. Pero la, este proyecto solamente tenía una vida útil de cinco años. Y sabemos que ya la plataforma, ya se puede decir que en el EQ11 se desapareció. Ya no nos dan eh, el seguimiento como nos daban allá. por supuesto, como nos daban en ese entonces. Pero si siguen trabajando, todavía existen los botones de pánico, eh, existen eh, las, las grabaciones, no en todas las unidades, porque ya está obsoleto en, en ciertas partes, pero hay uh -huh. unidades que un 30% todavía lo tienen y todavía dan el servicio. Pero eh, eso fue lo único que de malo, porque de, hubo cosas buenas, pero también hubieron cosas malas, que no se dio, no se da, por ejemplo, cuando a, a un colaborador lo asaltan, y en el momento uno quiere conocer, quiere ver quién fue el que lo asaltó, en ese momento no se podía porque la plataforma o el ECU no permitía que eh, la grabación nos la entreguen a nosotros, sino que teníamos que hacer una denuncia, después de 8 o 15 días, eh, la fiscalía mandaba a alguien del, del ECU 911 de la plataforma para que saquen las grabaciones y se las den a la fiscalía, cosa que nunca nos llegaba a nosotros. Entonces ese era el único problema que había pues, cuando ya había eh, muertos y todo lo demás. En ese entonces sí, porque los vehículos iban detenidos y ahí sacaban el video y lo sacaban a reducir a la persona que había cometido el delito. Muy bueno, bien. pero es, me agrego, eh, perdón Plutarco, me agrego este proyecto, este proyecto se va a reactivar, habrá una forma de nuevamente darle seguimiento porque hoy que vivimos temas tecnológicos, conexión, internet eh, de fibra, inalámbricos, 5G se debe reactivar. No, ya estamos, eh, como ya está caducado esto, ¿No? Y no tiene la seguridad del caso, no nos ha, ya, eh, la Federación Nacional de Taxistas ya tiene el proyecto, está conjuntamente con la ANT y el Gobierno Nacional para implementar nuevos, este, kits de seguridad para las unidades. Estamos esperando, pues, que ya este es el taxímetro digital, este, ya homologado porque falta la homologación para poderlos poner y usarlo en nuestras unidades a nivel nacional y al mismo tiempo vendrá otro tipo de, eh, eh, botones de pánico, otro tipo de cámaras de seguridad para controlar a los conductores y a los clientes que han us hecho uso de nuestras unidades. 7 de la mañana, 10 minutos, 7 horas, 10 min minutos. Darwin, dos preguntas en una. Eh, Quevedo todavía no está preparado para que los taxis usen taxímetro. Punto uno. Punto dos. En esta época sabemos que es esperada por el gremio del, del taxismo. Pero hay algunas denuncias de usuarios donde los taxistas eh, se aprovechan de esta época para eh, subir el asunto, la tarifa, de el, eh, las carreras, ¿no? Al margen de que tú has visto para esta época uno pues sale y no hay el taxismo, es pero eh, requerido. Entonces... Eh, ¿Hay alguna, alguna formalidad de parte de quienes están para candidatos a la unión de taxistas de la provincia de Los Ríos para que esto de una u otra manera se regularice? Ojo, quería saber si es que Quevedo está preparado para que use el taxímetro y también una regulación sobre la tarifa que realmente se debería de cobrar y no esperar estos tiempos para de una u otra manera hacer... Pleno, en pleno, pleno agosto, en pleno eh, diciembre, como decíamos comúnmente. Por supuesto, verás. Eh, este tema ha sido de toda la vida, como ustedes conocen, los que usan el taxi, el taxi aquí a nivel de Quevedo, eh, sabemos que cuando hay ciertas demandas existen colaboradores, que exageran en los precios vamos nosotros a implementar pues en los lugares en las paradas que son más concurridas terminal terrestre de quevedo pues eh, en las paradas donde se quedan eh, dejan los vehículos los transportes interprovincial dejan a nuestros clientes los mini terminales por supuesto en esa parte vamos a poner eh, estamos eh, coordinando números telefónicos en la cual hagan sus respectivas denuncias y siempre yo les he dicho número de la unidad y cooperativa a cuál corresponde ese, esa denuncia se tiene que hacer directamente pues, a la Unión de Taxistas de los Ríos o a la cooperativa que está infringiendo en ese momento. pues En mi caso, como gerente de la institución, pues yo recibiría la llamada si es cooperativa de taxis Cotur. Yo siempre les digo, es que no me digan que es un taxi de la Cotur. Tienen que decirme, es el número 10, uh -huh. número 20, ese es la unidad que me está cobrando exageradamente y nosotros le vamos a llamar la atención si es colaborador y o si es el dueño de la unidad. Y yo les he dicho siempre, antes de utilizar la unidad, yo estuve al frente de más de dos años de la unión de taxistas, yo siempre eh, estaba personalmente, yo iba personalmente en ese entonces, yo iba personalmente al terminal terrestre, controlaba esta situación y siempre yo les decía, siempre, por siempre, le digo, a lo que usted va a coger la unidad, pregúntele cuánto vale a tal parte. Sabemos que ahorita hay lugares conflictivos que los taxis no ingresan y porque no ingresan quieren cobrar más de la cuenta. Entonces, en ese momento si me conviene a mí, yo cojo a alguien que está, al vehículo que está en la parada. O de lo contrario, me hago un poquito afuera y el taxi que pasa, le hago de la mano. Y me embarco en eso, le pregunto cuánto me cobra y me voy. Es algo muy importante. Y, si, y también la otra, que si Quevedo está preparado o no está preparado para el taxímetro. Quevedo se dio, aquí se, vimos que en mi administración, yo fui también el que estuvo con el, tax, el taxímetro que nos, este, nos instalaron eh, por parte de la, de la federación, hicimos un convenio con una empresa X que no nos dio resultado. Quevedo, ahorita se ha avanzado algo más, pero las calles de Quevedo, las cuatro calles de Quevedo, pues no nos permiten tener un taxímetro para utilizarlo date cuenta que de acuerdo a la última este, resolución. Eh, resolución y no, al, al último este, incremento de la, de la tarifa uh -huh. de, nosotros teníamos como 20 años que no nos, re, no nos revisaban la tarifa y en ese entonces nos revisaron la tarifa pero 10 centavos, 20 centavos no es eh, lo esperado por nosotros los, los, los conductores, los dueños de las unidades o los dirigentes de la transportación ese fue el tema esperemos que en este próximo año, eh, no sé qué se vaya a dar con este taxímetro digital, pero es algo que nos va a causar mucho malestar, Desen cuenta la delincuencia como era. Nos, nos mandan a utilizar teléfonos de alta gama, en la cual se nos llevan el teléfono, se nos pierde el teléfono y se pierde todo. ¿Y cuánto cuesta un teléfono? 600 dólares. Entonces, el, taxime, el taxismo aquí, nosotros no estamos preparados para cancelar esa cantidad fuertísima de dinero y por eso hemos estado en contra y hemos hecho los reclamos necesarios a la Federación Nacional de Taxistas para que se considere o se reconsidere esta situación para que veo no utilizar aún el taxímetro digital. 7 y 15, 7 y 15 de la mañana, estamos hablando con Darwin Bajaña, él es candidato también a la unión de taxis en la provincia de Los Ríos. Un tema de los taxistas que yo creo que todos los ciudadanos que nos escuchan en este momento to abordamos, tomamos un taxi en diferentes circunstancias, ¿no? Es realmente una un contacto directo en el día a Por día. Por supuesto. Y, y le cuento esto, ¿no? Nosotros hemos visto en, en temas bastante complicados los taxistas ya no quieren ir a la Venus del Río de Quevedo, peor a la parroquia, bueno, Nicolás, en la parte baja, Playa Grande, no quieren ir, así le, eh, y algunos dicen, bueno, la llevo por 10 dólares, y realmente, ¿qué está pasando con este tema donde los taxistas en este momento ni con el dinero pueden ir a, a dejar sus usuarios en algunos lugares de la ciudad de Quevedo? Claro, ese es el problema que nosotros, eh, estoy personalmente, Estoy conversando con candidatos, alcaldes. ¿Quién se preocupa por la seguridad? Porque escucho, alcaldes, que nadie se preocupa por la seguridad de los que Ellos dicen que no es competencia de ellos. Por supuesto, no es competencia de ellos, pero es la responsabilidad que tiene que tener eh, cada alcalde con la seguridad. Primeramente la seguridad. Aquí han estado eh, personas que están eh, encargadas de la seguridad, de demás seguridad. Pero si cuando hemos tenido las reuniones, ni ahí han ido. Entonces, nosotros queremos eh, bien claro hacer esta situación. Existen este, sitios sumamente conflictivos, que si tú para ingresar allá tienes que coimar, tienes que pagar para poder llegar. Y si no, te asaltan. O sea, es algo muy delicado, pues esperemos que eh, las autoridades... Nos vamos a reunir y ya tenemos compañeros que ya están preparando eh, las reuniones. Eh, creo que debe ser para mañana para conversar temas de seguridad y al mismo tiempo, pues si nuestra lista resulta ser la ganadora, pues ahí sí vamos a ampliar estas mesas de seguridad con las personas, con las personas que están siempre al frente de esto. Entonces. Siempre el alcalde, pues siempre tiene que ser eh, la persona que tiene que tomar en cuenta, llevar la bandera de lucha para que nos escuchen las autoridades, la gobernadora, la gobernadora, el, eh, el señor jefe de trans, jefe de, de, de la Policía Nacional, que es muy importante ahí, y también tener en cuenta mucho, la función judicial juega un pueblo, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando se han hecho, la policía ha trabajado, ellos tienen que mantener a las personas detenidas y no que salgan en el momento. Al momento Darwin, 7 y 17 minutos, 7 y 17 minutos estamos a través de la FM Gran Voz Radio 104.3 y la plataforma Diario al Día, dialogando con Darwin Bajaña, que está de candidato y busca encontrar algunos eh, importantes aspectos de soluciones al tema del servicio de taxismo en la provincia de Los Ríos consulto. El gremio de taxistas ya se ha reunido con un candidato en firme de los que 6, 7 que tenemos actualmente en Quevedo, hemos, sobre todo temas de seguridad, ¿ya se han sentado ustedes? Bueno, en sí, eh, los candidatos no, El, nuestro compañero presidente de Unión de Taxi actualmente pues con su dirigente sí lo han hecho. Porque de todas maneras, date cuenta que nosotros somos candidatos, ¿no? Uh -huh. Entonces es medio difícil y todavía tenemos tiempo porque las elecciones son el próximo año y ya estamos ahí. ¿Cuándo cerquita. es la elección? ¿En la fecha? No, nuestra fecha, la elección nuestra es el 28 de diciembre, pero las elecciones seccionales de alcaldes pues son en el próximo año, ¿no? en febrero. Entonces tenemos tiempo nosotros para okay. que en enero, si de pronto ya es la lista ganadora, vamos a, a conversar y tenemos ya las propuestas eso sí tenemos porque estamos esperando no la, no la sacamos todavía eh, no la hemos puesto como propuesta de campaña esa porque ese tema es muy aparte eh, ese tema es complicado ese tema, tú sabes, la seguridad es el tema eh, el más importante aquí pero nosotros tenemos que dejarlo hasta el día que ya eh, hemos de pronto ganado la elección entonces ahí lo vamos a hacer muy bien, 7 de la mañana con 18 minutos, 7 de la mañana con 18 minutos. Sin embargo, mi estimado Darwin, a nivel sobre todo regional, Quevedo sigue siendo una de las ciudades donde el parque automotor del taxismo sí ha cambiado, eso sí me he dado cuenta. En ese aspecto hay algunos, algunas, algunas unidades todavía que ya piden cambio, ¿no? Se está haciendo algo porque sigue siendo eh, Quevedo, uno de los cantones, ¿Dónde en la regeneración, me refiero al cambio de las unidades, es prácticamente uno de los procesos por el cual Quevedo se ha identificado, mi estimado Darwin? Por supuesto, ese es un tema que siempre la Federación Nacional de Taxistas del Ecuador pues ya tiene este, el proyecto, ya está eh, presentado, ya tiene el sí, presidente, el de, la el, el presidente sí. de la república, ya le otorgó mil cupos a nivel nacional uh -huh. para exoneración y va a ser tomado en cuenta para las unidades que tengan más tiempo de vida útil, ya que se esté caducando el tiempo de vida útil, pues, y ese, esa va a ser la renovación de este parque automotor. Recuérdate que en el 2013, eh, 2013 yo estuve de presidente de la Unión de taxi y para Quevedo me dieron 30 cupos de exoneración, que aprovechamos en ese entonces, pues, y se cambió una parte del parque automotor que también estaba ya caduco, pues, y esperemos que, mira, a los casi más de 10 años ya se va a dar do, nueve, a ver, 11 años, ya se va a dar eh, otra exoneración. Y ahorita sí, en ese entonces fue en 1.224 cupos, y ahorita pues van a tener, vamos a tener mil cupos a nivel nacional. Entonces, esperemos que vean eso y Quevedo va a ser una de las partes de las plazas importantísimas porque tenemos una gran amistad con el presidente de la Federación Nacional para que nos otorgue eh, una cantidad pues eh, significativa de cupos de exoneración para cambiar las unidades aquí en Quevedo. Siete y veinte minutos, siete y veinte minutos. A propósito de esto, de los, de los los eh, del tema ¿no? del servicio de taxi en la provincia de Los Ríos, bueno, acá en la ciudad de Quevedo, ¿cuál es el número de de, de, bueno, el número de cooperativas y el número de unidades que tiene, eh, que presta el servicio? Somos ocho cooperativas eh, afiliadas a la Unión de taxi de Los Ríos y 916 taxistas en la ciudad de Quevedo, legales, eh, convencionales, no ejecutivos nosotros no somos el taxismo ejecutivo solamente somos convencionales a, pro, a propósito de este tema no eh, hace unos meses atrás el año pasado habían ciertas disputas y se mencionaba en el taxi eh, ejecutivo que igualmente es, es de amarillo no es amarillo ¿no? el recoger puerta a puerta y alguien mencionaba allí por qué no hay esa unidad no eh, son gremios, andan en las calles por qué no hay esa unidad y son un solo equipo pero vemos que hay esa diferencia entre los taxis ejecutivos y los taxis convencionales. No es tanto la diferencia eh, o, o algo así, ¿no? Ellos, eh, en el momento que se creó la razón social de ellos, pues, se dice que el servicio de taxis ejecutivo pues, dice de puerta a puerta. ¿Qué lo hacen? Eh, aquí casi lo están haciendo la mayoría eh, convencional. Pero nosotros, nuestro máximo líder, pues, sabemos que eh, en la Federación Nacional, pues, es única y exclusivamente Federación Nacional de Taxistas del Ecuador. No está incluido taxi ejecutivo. Entonces, al mismo tiempo, en la ciudad de Quevedo, nosotros mantenemos y nos vamos a mantener para lo cual fuimos creados. El taxi ambulante, eh, nosotros lo hacemos. Y somos pioneros, ciertas cooperativas, todavía, somos pioneros de dar el servicio de puerta a puerta porque en ese entonces aquí no existía el taxi ejecutivo y nosotros, pues, esto, unas, unas cooperativas tuvieron de dar el servicio, pues, con el radiofrecuencia que ya se está quedando eh, a un lado por la, por, medio, por los medios digitales, pues, que ya tienen las apli los aplicativos y todo lo demás, fuimos, que dimos el servicio de puerta a puerta. Cuando se creó el taxi ejecutivo, pues, ellos sabían a lo que se iban, a, a lo que iban a hacer, porque me recuerdo el señor Antón en una reunión cuando estaban ellos, eh, por ya tener su vida jurídica, les dijo, ustedes sí saben lo que están haciendo. Taxi ejecutivo significa puerta a puerta. Y hay ciudades que tienen dos calles y a quién le vas a dar servicio ejecutivo. Entonces, no vas a poder cumplir con lo que dice la razón social. Vea, se dio... Y ahorita tienen el problema. Entonces nosotros nos vamos a mantener como convencionales y el Ejecutivo hace su trabajo y nosotros hacemos el trabajo nuestro. Siete de la mañana con 24 minutos, 7 horas 24 minutos, estamos en un conversatorio con Darwin Bajaño, Bajaña, candidato al presidente de la Unión de Taxistas de Los Ríos. Darwin, lo que sí me, me ha percatado es que bajó muchísimo el asunto de los taxi piratas o más conocido como taxi amigo. ¿te acuerdas que hace algún tiempo había cualquier cantidad de piratería, pero sin embargo ha bajado eh, ese, eh, ese margen o esa cantidad de amigos taxistas eh, de, de colores que realmente también salían a cachoelear como decimos, co, eh, comúnmente ¿ustedes hicieron algo o debido a la delincuencia solito los, los, los, los amigos taxistas, eh, entre comillas, ya no están rodando por la urbe quevedeña? Bueno, son dos los dos temas pueden ser, ¿no? pero nosotros, el presidente de Unión de Taxis nosotros los dirigentes de las cooperativas siempre eh, hemos estado en las reuniones pidiéndole a las autoridades, a la CTE, pues los operativos, y ha dado resultado pues han habido vehículos detenidos o retenidos y ese ha sido también un punto fundamental para que baje un poco eh, este, este servicio que daban, y te voy a aclarar un poquito, no yo no soy candidato ahorita a presidente de la Unión de Taxis eh, soy un candidato al Consejo de Administración pues que de ahí sí, se elige ya. presidente pero eh, siempre yo no he querido participar, mira, ocho años que no he estado en nada, simplemente me he quedado como la dirigencia institucional solamente en la cooperativa y en el sindicato de choferes, no me da el tiempo para más mis compañeros se reunieron y me han pedido que les acompañe por eso eh, al Consejo de Administración y yo les dije que sí les podía acompañar ahí pero no como candidato a presidente no tengo el tiempo necesario y voy a fallarle a mi gremio, en ese sentido yo soy muy responsable porque si yo me voy a poner al frente de algo, pues yo tengo que cumplirlo, yo no lo voy a cumplir y voy a quedar un poquito mal. Por eso es que dice eh, nuestro lema, pues en el, en el plan de trabajo dice, experiencia y juventud. Entonces nos hemos reunido, estamos dos expresidentes de Unión de Taxi, participando aquí en esta lista, y al mismo tiempo un el gerente actual también está candidato eh, como eh, vocal del Consejo de Vigilancia y tenemos, como te digo, la experiencia y tenemos juventud. Tenemos dirigentes que recién han llegado a cooperativas y están al frente de aquí. Tenemos un excelente plan de trabajo para cumplirles a todos. Siete, siete y 26 minutos. Ya estamos en la parte final de este diálogo con Darwin Bajaña. Él les pertenece al gremio amarillo. Y bueno, ya en la parte final de este diálogo, Darwin, eh, entendemos, habíamos dialogado también con algunos compañeros taxistas sobre este tema de la sostenibilidad, eh, el tema propio de que la economía ha bajado, ya no es como antes, eh, cómo están esos retos, esos desafíos, entendemos a veces que muchos taxistas envían a los conductores y el conductor le tiene que dar allí al chofer 30 dólares diarios, y a veces decían los, los compañeros choferes, me quedan a mí 10 dólares, me quedan 15 dólares y andando todo el día. ¿Cómo está ese tema? Bueno, te cuento que desde la pandemia hacia acá, pues, el, la rentabilidad del taxismo bajó totalmente. Que eso, por supuesto, daban 30 dólares antes. Yo no sé si todavía ahorita hay algún colaborador que entrega eso, porque hay, hay dueños de las unidades que mandan a extorsionar al, eh, al chofer. Porque en realidad, pues no yo creo que más de 25 no entrega un colaborador. Y antes nosotros trabajaban las 24 horas nuestras unidades. Y ahorita solamente trabajan la mitad, una sola jornada. ¿Por qué? Por la delincuencia. Porque ahora la vida nocturna en Quevedo, pues tú sales Paró. a 9 de la noche y tú ya Se no acabó. encuentras a nadie en la calle. Hay que, hay que hacer esto. Estos días son los que mejor están trabajando porque existe eh, un poquito más de, de afluencia de los, los señores este, usuarios en las calles de Quevedo. De ahí totalmente ha bajado, totalmente pésimo. Los que tenemos el taxi mmm, no vivimos, tal vez dicen del taxi, porque tenemos otras actividades para poder complementar el taxi. Entonces siempre hemos tenido, pues, hay el que vive del taxi tiene que sentarse en el taxi para poderse hacer sus 30 dólares para él o 40 dólares en el día. De ahí no te va a dar para más porque no hay dinero o no hay clientes para poder hacerlo. Sí, incluso más hemos visto letreros, se vende compuesto, se vende unidad, todo. Por supuesto, ese es el, el pan de cada día en las unidades, en las cooperativas que quieren vender por ese mismo tema, porque ya no es rentable y porque los bancos los tienen de aquí, porque no pues, no hay dinero que alcance para poder pagar las deudas. ¿Se han encontrado con situaciones de pronto, compañeros, que se endeudaron y tuvieron que devolver sus unidades? No han devuelto las unidades, pero las han vendido. Las han vendido. Porque nosotros no las debíamos como, por ejemplo, en los tra transporte intraprovincial, que son unidades que valen 150 mil, 200 mil dólares. Nuestra unidad, pues, eh, la compra vale 20 mil dólares nuevas Entonces, eh, es algo que se puede pagar. pues ¿Y tienen que, qué tienen que hacer? Venderlas. Para que les quede algo, pues de poderse quedar de conductores o de choferes en otra unidad. Ha pasado, ¿no? Por supuesto. Siete de la mañana con 28 minutos, siete horas con 28 minutos. En la parte final, mi estimado Darwin Bajaña, eh, normalmente se veía que era eh, una constante eh, los amigos jubilados, un militar jubilado, un policía jubilado. Dice, bueno, ya a mí ya nadie me va a dar trabajo, me voy a comprar un taxi, y este va a ser mi, mi machete, como decíamos comúnmente. Seguramente ahora hasta eso ha bajado, mi estimado Daniel. Por supuesto, tú date cuenta que más antes pedían cantidades exorbitantes por un carro con, con acciones y derechos. Ahorita han bajado totalmente que que ya, de ser un negocio. ya no es el negocio que tenían antes pues no porque más antes venían y aquí hay ciudades que te pedían hasta 100 mil dólares por un derecho de acciones y trabajo en el terminal terrestre de tal y de aquí ciudad pues, ¿no? pues, está, eh, ha bajado totalmente pues y ya no se convirtió en el negocio de ese entonces pues y, y existen todavía eh, jubilados que llegan ahí a comprar porque de todas maneras ellos tienen un sueldo pues, no tú sabes que ellos salen con un sueldo pues y se quedan de taxista así diga me haga dicen ellos, así me queden 20 dólares en el día y lo que yo tengo a mi sueldo, con eso tranquilamente estoy, entonces es por eso que todavía existen eh, compañeros que llegan eh, y compran unidades para en el, el taxismo Muy bien, estamos ya cerrando. agradeciéndole a Darwin Bajaña sí. Y deseándoles éxito, ¿no? Y también muchos desafíos en este año 2023 a la audiencia también de los amigos taxistas en este momento que nos escuchan a través de la 104.3 FM Gran Voz Radio. Darwin, les deseamos pues una, un feliz año. Eh, ya queda pues menos de una semana para finalizar este año 2022 Por supuesto pues eh, estamos todos pensando que se cierre con éxito pues que sea la lista ganadora la que en la cual estoy pues y al mismo tiempo a todos mis compañeros taxistas afiliados al sindicato de choferes que el 2023 sea de éxito y que todo cambie pues esperemos que nosotros vayamos a cumplir todos nuestros retos todas nuestras este, propuestas para nuestros compañeros taxistas y a ustedes agradeciéndoles y que tengan un feliz año agradeciéndoles por la oportunidad del caso sabemos que eh, siempre ustedes preocupados pues por todo lo que nos pasa al gremio del tax del, del taxismo y de los conductores profesionales que es algo bueno nuestra profesión es una de las más importantes nosotros, es el motor que mueve la economía a nivel nacional, recuerden mientras uno duerme, nosotros estamos llevando nuestro pan de cada día y transportando los productos para alimentar al Ecuador y al mundo, muchas gracias Muy bien, el diálogo con Darwin Bajaña seguramente estuvo activado todo el gremio de los taxistas, así que eh, gracias, mi estimado Darwin. Como un siempre, gusto, las puertas de Aldia.com y 104.3 están abiertas para usted y para todos quienes hacen comercio en Quevedo, la provincia y el país. Nos vamos a un brevísimo corte y en breve seguimos con Aldía Noticias. Don Plutarco. En tu trabajo, en tu auto, en tu casa, sintoniza Gran Voz 104.3 FM. Como dijo Don Viruta, ahí nos vemos después de la pausa. Si estás